La información la ofreció el director provincial Duarte de la Defensa Civil con asiento en esta ciudad, Juan Pablo Hinoa, quien dijo la entidad cuenta con un plan de acción organizado y que los más de 400 voluntarios cubrirán zonas más activas en el asueto de Semana Santa. La cantidad de voluntarios que la Defensa Civil dispone en esta ocasión, eh, tenemos unos 462 voluntarios y se suman más los días eh, donde voluntarios no laboran en su empresa. Eh, vamos a tener 26 puestos y 7 puestos en balneario o piscina privada donde se le va a dar seguimiento precisamente para el Viernes Santo. No debe de haber música tanto en las calles como también en algunos lugares. es este un día muy sagrado, un día muy grande y por eso los enlaces de las diferentes instituciones van a estar en la Defensa Civil. En esta ocasión vamos a recibir el apoyo también de la Fiscalía y el COBA el control de bebidas alcohólicas. Inoa también dio los detalles de los balnearios clausurados, ya que presentan peligro para los pañistas. Tenemos clausurados 5 y 10 que son abiertos, entre ellos piscina privada eh, aquí en la provincia de Duarte. El canal de Arenoso, el chapuzón de Pimentel, Canales de Paraíso, de las Guaranas, la laguna de cristal 1 y 2 por su profundidad y la parte que siempre se mantiene oscura, eh, el sifón de las Guaranas. Porque tienen remolino. De igual manera tenemos también lo que son balnearios hábiles, eh, balneario el puente del río, el río piscina las Guaranas, la Amazona que se mantiene, la los guaraguao se mantiene abierto, balneario Paraguay, balneario del río Yuna y otros que se mantienen abiertos porque son, eh, no tienen peligro al ciudadano que va allí a recrearse en el agua. Recordamos que el operativo preventivo iniciará el próximo jueves 18 hasta el domingo 21, domingo de resurrección. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.